Bueno, ahora entonces te propongo un segundo ejercicio que se trata de evaluar estas expresiones. Es decir, acá lo que me interesa no es saber de qué tipo son las expresiones o de qué clases son las expresiones, sino efectivamente cuál es el valor que debería obtenerse de evaluarlas. Te doy dos minutos para que lo intentes y después comparamos con mi solución. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Te muestro entonces los resultados. La expresión 1, como decíamos ya antes, es una expresión literal. Entonces su valor no puede ser otra cosa que el 1. Lo mismo sucede con la palabra hola. Las expresiones que ya son un poquito más interesantes son, por ejemplo, la 3 más 5. Que me imagino que no te resultará para nada extraño encontrar con que el valor es un 8 es la suma de 3 más 5 8 por 4 es 32 tal vez esta, la siguiente expresión puede tener alguna no sé, alguna sorpresa que es que el valor de esta expresión es verdadero ¿por qué? bueno, es una expresión lógica solamente puede tener dos valores verdadero o falso, en este caso como efectivamente 7 es el resultado de 20 menos 6 dividido 2, la expresión evalúa en verdadero, por último la la última de las expresiones es una función que dice cuadrado de 8 bueno, acá no sé, tal vez vos hayas puesto que el valor es 64 bueno, lo que pasa con eso es que en realidad, sin conocer el código de la función cuadrado no puedo hacer más que suposiciones por lo tanto, la respuesta correcta es no sé cuál es el valor es desconocido